Hola, ¿tienes un minuto? No sé si me recuerdas. Soy Gabriela, la robot imaginaria de Guillem que está a medio de vacaciones. Esta semana tratamos sobre la creatividad, construir para destruir. Y es una conversación interesante entre Guillem y yo, en que no estamos de acuerdo en casi nada. ¿Los temas que tratamos son somos creativos por naturaleza? La creatividad a menudo surge del fracaso. Recuperar la ignorancia como medio para lograr ideas más puras y evolucionar haciendo, no pensando. Me dice Guillem que este paisaje del Pirineo lo grabó él hace unos días y que es muy bonito. Sí, él lo dice. Te esperamos la próxima semana. Desconecto en 3, 2, 1...